Y a esto Andrés Espinal le encanta este, esta parte, de esta opinión. Eh, el ingeniero Andrés Espinal, eh, igual que Molito Espinal, que estoy esperando de ello una biografía de su padre para ver si lo colocamos al nombre de una calle, el nombre del señor Espinal, don Claudio. Miren, ¿por qué yo creo que el departamento... El ayuntamiento debe tener una persona en una silla, en un sitio cualquiera, de, para celebrar los efe, efemérides patria. En este caso, los efemérides ciudadanos de San Francisco Macorís. Porque tenemos que aprovechar para educar muchos acontecimientos que los cubanos y en el mundo hay muchos países que aprovechan fechas, muer, fecha de, de nacimiento, fecha de muerte, eh, algo extraordinario de un ciudadano, destacarlo porque con eso tú envías un mensaje de que han existido gente que valen la pena y hace orgulloso a esa ciudad. Por ejemplo, en el periódico de hoy salió este personaje, la fecha de la muerte de don Ángel María Liz, que aunque nació en Santiago, prácticamente su edad adulta la vivió aquí en San Francisco Macorís, en la calle San Francisco, ahí donde está hoy la funeraria, al lado de la funeraria, eh, que está ahí en la calle San Francisco, frente a don Leonel Grullón, pues, Ángel María Liz Núñez fue un abogado dominicano que dedicó su vida al servicio de la nación en defensa de las mejores causas de la dominicanidad. Nació en Santiago de los Caballeros el 21 de julio de 1890. Eh, ingresó en el 1910 a la Facultad de Derecho y además eh, eh, tuvo varias participaciones eh, formó parte de un grupo de jóvenes intelectuales de Santiago, participó en el partido progresista liderado por Federico Velázquez, desde el cual se opuso a la ocupación norteamericana, y fue un opositor a Trujillo. Y entre esa ese trabajo antitrujillista que hizo, lo llevó a 12 años preso, Don Ángel María Liz y vivió en esa calle donde debería haber una tarja en bronce, en hierro, en lo que quiera y que diga aquí nació Don Ángel María Liz. Él fue presidente de la Junta Central Electoral al decirme del autodidacta Chano Bonilla que Don Ángel Alice después de la muerte de Trujillo, porque él era antitrujillista. después de la muerte de Trujillo, eh, don Ángel fue presidente de la Junta Central Electoral y fue quien llevó la idea y creó la idea de los pa padrones electorales. O sea, eh, no con la capacidad digital que hoy tenemos, sino con paquete de los nombres y la cédula de la gente, y así en esa forma se votaba. Pues San Francisco retrocede. San Francisco culturalmente está retrocediendo, porque tenemos una clase rica que es la que traza muchas veces el camino de la cultura. Las clases ricas son imprescindibles para el desarrollo de la cultura, pero los ricos que están llegando, están llegando vacíos solamente con los bolsillos llenos de cuartos, pero culturalmente vacío. Y si ustedes cogen la historia de la humanidad, si Aristóteles no lo protegen los reyes, si Platón no lo protegen los reyes, la misma novela que escribe eh, el inglés Extraordinario Universal, Romeo, Julieta, Shakespeare, en su novela, ahí describe cómo sin la protección de los ricos, el arte, la cultura, lamentablemente, se queda estancada. San Francisco, el San Francisco de los últimos 30, 40 años, los ricos que están llegando son vacíos, con las peor condiciones, que ellos se creen que el tener dinero en los bolsillos, es tener mucha capacidad profesional e intelectual, porque se siente que son exitosos en la parte eh, real de la vida, que es lo, la, lo material, entre comillas. Entonces, si San Francisco sigue retrocediendo, eh, lamentablemente, no vamos a joder. Por eso que cada día se hace más difícil manejar a San Francisco. Pues, termino diciéndole, un día como hoy muere don Ángel María Liz, que vivió aquí en San Francisco, antitrujillista, revolucionario, intelectual, profesional. Y lamentablemente, San Francisco se está quedando atrás. El San Francisco de los años 30 y 40, era un San Francisco que había un piano, en cada clase media había un piano para que los hijos, no era que fueran músicos, sino que dentro de sus condiciones de cultura, de formación, tenían que dominar algún tipo de instrumento. O tener la sensibilidad de poder repetir el nombre de una composición clásica. Distinguir entre Beethoven y Shakespeare. O sea que, eh, o, o distinguir, perdón, Chupani o los hermanos Strauss. Saber distinguir de quién eran esos clásicos, pero ahora pregúntele a usted, a un rico de los nuevos, para que ustedes vean que la diferencia puede ser entre, el, eh, entre un bachatero, dime, entre Fefita la Grande y Guandulito. Bueno, yo dije dos personajes que son mere, muy merecidos, es que no domino los lo callejeros de ahora y todo ese tipo de cosas, o sea, San Francisco está retrocediendo pues un día como hoy debió haber flores o una targa que diga en, este, en esta casa cerca de donde está la funeraria la Mercedes ahí al lado vivió ese personaje histórico orgullo dominicano y por vivir aquí orgullo Franco Macorizano pero nada es para atrás que vamos si Dios sabe más de gallo que de cualquier otra cosa de gallo y de agencia de carro. Pero nada, eso, eso es bonito. Déjame enviarle, señores. Atención, Gustavo eh, Miranda. Déjame ver si Gustavo Miranda. Eh, voy a mandarle un trabajo. Gustavo Miranda es un es músico, es comunicador, pero yo le he llamado que es un musicólogo por la capacidad musical que tiene. Entonces Gustavo Miranda el sábado tiene una presentación en la emisora La Llave 95.7 que va a poner 50 canciones italianas que han sido traducidas al español. Entonces eso se hace necesario verlo. Eh, así que el máster, ponme esta publicidad, pero antes déjame ver si me puedo comunicar con Gustavo Miranda para, para que él pueda ver, porque realmente este trabajo que se va a presentar el sábado, el trabajo que se va a presentar el sábado de 50 canciones en italiano que han sido traducidas al español. Eh, eh, y ustedes se van a sorprender, se van a sorprender cuando escuchen canciones que yo creía que habían nacido en español y no son de origen italiano. O sea que ese trabajo, mira eh, Miranda, si está en tu casa, ponte en mi programa para eh, que, que escuche la presentación de la publicidad de lo que va a pasar el sábado. ¿Ya está viendo? Correcto, estoy viendo. Ok, entonces mira, le decía a ustedes que le voy a poner una publicidad pequeña organizada por Gustavo Miranda de lo que va a suceder el sábado en La Llave. Gustavo Miranda ha sacado 50 canciones escrita en italiano en su etapa original, 50 canciones escritas en italiano, pero que han sido traducidas al español, y yo crecí creyéndome que esas canciones eran hechas en español y muchas de ellas creía que habían sido escritas por dominicanos. Tremenda equivocación. Y yo me gustaría invitar a todo San Francisco que no se pierdan este programa de Gustavo Miranda y su hija, que es parte de la coordinadora de este trabajo de investigación científica para los que estudian idioma, para los que aman la cultura. Este programa del sábado de 50 canciones italianas que uno creía que estaban en español, inclusive. Le voy a pedir al inteligente John Marco, mi compañero de trabajo, que esté atento a las canciones que van a salir. O oh, Gustavo, mándame una canción de la famosa.